¡Qué nervios! De todas las veces que he venido, este es el día que más nerviosa estoy Porque vamos a hacer este juego, este desafío para todos los participantes de Mejor de Mañana Que es imitar, no solamente con vestuario, sino también con la voz a cantantes Cantantes famosos, que lo han dado todo Que seguramente vos desde el otro lado conoces a la perfección Yo estoy chico, anoche no dormí no, les voy a mentir anoche, no dormí practicando el tema e, y no me sale, así que les aviso para no desilusionarlos. Bueno, espero que alguien se haya dado cuenta del otro lado quién soy. Me voy a poner los pelos más así. ¿Me spoilearon? No importa. Ay, no, no, es que los están dando todo por atrás, pero bueno. ¿Cómo? Por atrás, el look. El look. Bueno, voy a, a cantar. Perdón a todos los que están del otro lado. <risa> <risa> Duro es el camino Y sé que no es fácil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 la pasión que venza la razón, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces esté. Patricia Sosa Muy bueno, Chicos, Perla, los aplausos gracias. Su cara me suena Patricia Sosa, la matina. Escuchen una cosa que por las redes sociales Después pueden votar ¿No? pueden sí. votar. Sí. ¿Quién esto... salió? Pueden votar su perfil favorita ay. Bueno, ahora voy a presentarla a ella Cantante de una novela Muy famosa Y es la única información que voy a dar Porque cuando la vean, van a saber de quién hablo Fuerte el aplauso para Daniela Gutiérrez interpretando a Rosario Montes de Pasión de Gavilanes ¿Está bien? ¿Cuesta? Y el micrófono estaría bueno. Está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos. Arranca así, ¿eh? Va. ¡Uh! De la buena, Chicho Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego La que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia <ríe> Hay un montón Que me hace enloquecer Vamos, como dice. En la penumbra misterioso Cada noche me desnudas y me pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, nadie me lo quita Yo su dueña, por la que no duerme Por la que se mueve, por la que respira ¿Cómo dice? Ay, yo soy su mujer Las chicas que claro. le bailan atrás, no, igual, alto featuring. Rosario Montes, Patricia Sosa, ah, imaginado. Claro, imaginado. Esto es lo que hace mejor de mañana. Claro, unas duplas <risa> increíbles. Y ahora, señor productor, ¿con quién vamos a seguir? Con, Con el caballero. Upo, oh. Se viene ahora, directamente, desde el más desde allá, más allá. No, presentando. Prepárense, agarre el teléfono, su no, historia, no. porque este es un momento memorable. El año que viene cuando hagamos eh, también el recorrido para el día de la televisión esto va a salir en todos los portales con ustedes el señor Lucas Castro con su interpretación de no saca esa foto saca la foto interpretación de <risa> Elvis Presley <risa> la... el Elvis de la puede fuera con... Sebastian here you are ah come on everybody idea oh, and the music <laughs> Some things are meant to be. Come on, everybody. Take my hand. Take my whole life too. Everybody now. caballeros, porque llega ella. Ella es una estrella del pop en la vida real y también en este juego. ¡Fuerte el aplauso para Clarita Sechín, haciendo de ¡Vamos! Con ustedes, Dios la brindis de la salada. ¡Vamos! En Baby One More Time. Was I suppose to know that something wasn't right. Yeah. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you got. Quiero hacer un featuring junto a Elvis, Patricia Sosa y Rosario Montes invitados a la pista, por favor. baby baby, Tu cara me suena mejor de mañana porque va a haber más volúmenes. Así que, si quieren proponer personajes que quieren que interpretemos, nosotros dispuestos y estaremos para hacerlos reír. Claro que sí. Pausa, ya venimos.